El nombrado Rafael Cruz denunció este miércoles que el doctor Jaime David Fernández Mirabal intenta despojarlo de su casa, ubicada en la calle Doctor Tejada Florentino del municipio de Tenares. Rafael Cruz asegura que la vivienda era de su abuelo Estervino Acosta, por lo que procederá a someter ante la justicia al doctor Jaime David Fernández por robo y abuso de poder. Esta propiedad eh, está en manos de mi familia por más de 100 años desde antes que Tenares se llama Tenares o Villa Tenares a Tenares le llamaban Los Ranchos cuando esta propiedad era de mi abuelo Estelvino Acosta que en paz descanse mi abuelo murió en el, en abril de 1979 todavía siendo dueño de, de esta propiedad esta propiedad después que hubo conflicto el año pasado y llegamos a un acuerdo de buena fe, quizás fue un acto de inocencia de mi parte, de, de confiar en, en, en esta persona. Le rentamos esta parte por, por un año y solamente pagaron los primeros seis meses. Después de ahí, hace un año que no pagan un centavo y además de eso, el contrato estipulaba de que no podían ni siquiera sembrar un jardín en el patio sin tener la anuencia y, y, y la aprobación de nosotros los dueños. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.